Sabéis, ¿no? estamos todos aquí sí, arriba, ¿no? Sí, ¿no? la única mecánica realmente peligrosa son las pelotas. ¿No hay nadie y, abajo? Y... y, y ni claro. siquiera matan si te comes uno. ¿No, no, eh, ¿no vemos a eh? la gente de abajo o que todo el mundo subió arriba? Eh, deberíamos poder verlo. No, sí, pulo, vale, pull no, las 19, no. han dicho. Cinco. Cuatro. Bueno, yo estoy diciendo lo que voy a que esto. El primer eh, no, cuando... ataque es el... El... Sí. Esto es... Esto es... Ah, no, okay. sí. Y es en área, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando utilices la garra, y detrás de la garra. Ah, vale. sí. Vale, sí. sí. Eh, cuando tienes las pelotas, las... Negras hay que alejarse, pues, por las y las blancas son dos. La primera va a al core. Muy que Sí, porque si carga en con dos... Invencibles. Cañito rápido. Esto, no es yo creo que hay A la, bajada de la Igual sí, pero... estaba muy lejos y nos armaba. Y sí, que vamos a ver dos rotaciones entre los dos. Dolly, hasta una. Vez. Lo que decían de que tienen que quitarle a la vez, ¿verdad? Sí. Bueno, tiene que ser... ¿No? El, el que te quede atrás tiene que matar a... Ah, pues va no a quitar Es que el, el de abajo va muy mal, ¿eh? Va a 67.800 nos ah, dirán para que pararemos ¿Cómo sabes cómo va todo? Sí, porque es porque tengo Focustar que... GP, ¿no? Sí. Eh, alejaros... Sí, Pero... Es, es vos, ¿no? También Sí, sí. sí. sí. sí. Yo lo desde aquí arriba Que Ahí, paremos... Mira, ya nos ¿No podemos atacar desde aquí? No, mecánicas sí y ya está ah, perdón, no que pero no están parando eh vale bueno, pa si paramos nosotros, para. Algo jugar, ¿eh? Claro, de, de atacar claro. También. yo no de ir diciendo lo que hay que hacer claro. sí. oh, lo a segunda, ¿eh? sí, sí. si muere este muy rápido ya me hemos palmado ¿eh? nos tiran no para la peña, tío, que no para ni Dios, 100%. También tiene... Eh, ¿ahora se van a unir con líneas el... sí. o Sí. ¿Eso qué eh, quiere decir? Cambian de hecho, iro a una esquina, ir a una esquina. Bueno, oh, voy no. a decir Dios, ¿no? Es que recuerdo no, que, que me la jugaron infinito cuando hice esto. No. ¡Oh, no, <risa> Porque que te, es porque te, es porque hay uno que te hace lo mismo, de rollo, que te la cambian de sitio con esto, y el core, con core, esto sí. Pero tío, ¿por qué no dejan de pegar? El core sí, el core ah, sí, el core, el core sí. Sí, porque si no, no nos muy peor Bien de core, ¿no? 5, versus 30 y 2. Está mal dividida la. la... Sí, sí. sí ¿Eh, se se todos los que no sois nosotros para arriba. Es que, es, es que el, tem, el tema es que abajo debería ¿Eh? haber más gente que arriba, porque arriba es donde busco el DPS, aquí arriba no. Aquí tiene eh, ¿Sí? el problema, aquí hay un problema. Más era separar. ¿Sí? No. no, era puta. Sí, Levantan y... Ah, cada uno se ha puesto un símbolo. Eh, hey, uno. O, ah, vale, vale, vale. A sí, que pero creo que solo ves el tuyo, no ves el de los demás. Ah. Porque digo, joder, siempre me toca a mí, no puede ser. <risa> ah, por cierto, esto es la música de los. Ah, un démolis, tío, es que macho. Bueno, está 3 versus... Están poniendo 2 3 versus 17 no Bueno, están ya más o menos, ¿no? Aunque se muera, se aguanta Ya, había ha metido corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! corre ya, ¿sí? ¿sí? Se yo Se ¿sí? el... baja por la mucho la arriba, eh. No, no la 11%. Vale, ahora vienen. No bueno, cuando queráis, me puede matar. No, a de abajo. Eh... Oh, movida. Movida, movida. Tío, pues estás... Ah, no, no, no, no, vale, vale, vale. Vale, Pujar, eh. vale, ¡Eco! Vale. Oh. Eh, un ¿Sí? Sí. Vale, ya, ya está. Bueno. Vale, pues aquí. Estoy yo. Y... Top, top. Oh. Vale. ¿Pierre el eh, antes cuando pasemos la puerta. <risa> ¿Qué cofre? ¿Cuándo pasemos la puerta? Estoy <risa> pegando la discordia. Es que no, no hay cofre. <risa> ¿Cuándo pasemos la puerta? Eh, no, sí, es un troll, tío. ¿Qué troll. Vale, supongo que todo lo que hay por el camino son celdas, ¿no? Sí. Es donde de guay. ¿no? Sí, sí simple, correcto. Simple. Entonces... ¿Cómo? Aquí lo importante es que nos dividamos... en Se sí, lo están explicando, lo están explicando. Ah, bueno. pues puedes, no eso. Eh, eh, uno de nosotros que diga quién es otro nosotros. Estela, que la es. te no? es la líder, que no te diga un cazarro. ¿Y? sí. Pues nosotros la he creo. No, este, el, ah, no. No, la queda. Ah, ah, eso lo no queda, ¿no? Aquí que matar a no. está aquí eh, detrás de Sí, sí, lo he visto. Vale, y a, a, a dónde iba? Aquí. Ah, ¿sabes que me salté este cofre? Sí, pero esperad, ¿Te oh, tenemos oh, no. uh, trash. Ah, ¿y a, a dónde es? Arriba a la izquierda. No, uh, has dicho abajo. Ay, al veleo. Yo, yo quiero al. Esto me empieza al ver Porela en el amarillo será pues la que bueno Ah, el stun encima Está inmona el señor Entonces nosotros somos... ¡Ah! Sí. De amparito! ¿Ya qué es? Arriba a la izquierda. Hay que matar el núcleo de Sí, pero estaba... Alguien está tirando death Porque es el propio, Puede ser... Ah, voy a tirar yo. Pues... Hey! Sí, pues esto No, lo que digamos lo de conté es dejándole matar a los dos, en verdad. más que una pasirizaron. Tengo el truco, me da igual. Mira, el tiene muchos esbirros, eh. De la peña. Sí, de luego han hecho el sitio perfecto de meter es? a Axe, que es Blitzman. la peña. Eh. Ah, va, va, que me entiendo. Va a estar a la para izquierda, sí. Vale, habiendo es que el mapa tiene más sentido lo de la madre. Creo que hemos ido de este lado, ¿no? eh. Bueno. No, no, pues mira, mira el mapa, esa no. Es que arriba tiene acceso a, a la parte de atrás también. El pasillo de en medio es de abajo y el otro son de, de arriba. Nosotros ahora vamos para acá. Pues eso, ese va van a, a ellos, ¿eh? Pues sí que van vamos, a, a... Nosotros nos este, este, este, este, aquí, aquí, aquí. No, no, bueno, ya, no, ya, ya, ya, ya. no, no, no, no, ¿Dónde vamos? No, no, no. Alguien está diciendo que, eh, que un grupo fuera al este, pero pica... Ah, no va, vamos grupo. Vale, vamos también al este, entonces... Sí, de hecho, si arriba ha mío Peña ya que está yendo, igual este estaba tío sí. O, no, o sea que también. ya no sé quién... También hay gente. ¿eh? Ahí están atacando, mirad. Sí, en laterales. Y aquí también, no entiendo nada. ¿Por qué? Pero aquí solo hay aquí, uno. Aquí, aquí, aquí. Aquí solo vez. hay un tío. Ah, es bien solo un tío. Sí. Te deja ahí, eh, puto. Yo todavía la tengo guardada. Vale. Okay. Eh, vamos todos Ahora al mismo. No entréis a no ser sé que veáis un prisionero. Hasta que veamos un qué? Un prisionero. Ese va perdido de la vida. Eh? Pues será uno que ha entrado solo. Este no. Ahí, Ahí está, está pasando. Pues precisamente. No, Cabrón, te voy a tirar muerte. Tira muerte sí. Voy, Pero voy, bueno. voy. No. Vale, perfecto. Tenemos no toda recompensa. Eh... Hay que matar al señor ese de... Sí. Abos, Para abrir la puerta. ¿A qué señor hay que matar? A este. Alguien no. tiene que ponerse en la plataforma. Salas, ¿Las otras salas es? que eran trampas o algo? ¿No es eh, esta? Este, este señor es de, ha de morir, eh. Sí, señor. Aquí, donde estamos Aurin y yo. Ah, Desde pues, esa pues venid, venid, claro, venid. venid. encima. Venid, venid, aquí, aquí. Ah. ¿Estáis? No, hombre. No, bueno, no espera, que pero... no... Bueno, está ahí. Depende de cuánto metas y con icus Bueno, no. Eso... A ver, gente? Me ha si, tienes pisa, si hay prisa, vete ha y pilla al Claro. Voy a a primero. Voy a intentar pero matar él. Ah, si rápido. Rápido. a mí. No, pero no, es pero... sí, que yo al familia lo mato con... de una... Así, pum. No, mierda. <ríe> Oh, piretis, no me ¿Eh, ¿me estoy muriendo. No, no, no nada. Sí, sí, por el piretis caigo. No. Pero me di cuenta de parte. Ya hay un dispuesto a estar en la plataforma. ¿Sí? Yo debería hacerlo. ¡No se venía! Dame, ha Vale, ya está. Ya está, ¿no? ¿No ha pasado el juego ya? Uh -huh. Al peleo, el, male, el Ahora bien los créditos. Maligno Satán. Pues ahora, por haber salvado a todos los prisioneros tenemos todos los cofres. ¡Toma! ¿Sabes que hemos salvado todos? a poner ahí a la Prisioneros eh, pues liberados. Tiene sentido, no? ¿Cómo le gusta a estos robots hacer ese ataque, tío? Por algún caso, a la no. mí no me da, pero bueno. Pero hay gente. También un poco. ¿Y que quedan dos bosses o...? quedan dos <risa> porque es que veo dos alas grandes Sí, sí, abajo un pin <risa> oh no, es una persona no, no, no que será el veleo 35-30 sí. Sí, claro. vale, esto es sobre todo elementales pero fácil que sea el Le va a hacer un plazo ¿no? Me va a transformar en Adramelech, perdón. <risa> Es que salía en el try. <risa> claro, sí. yo. yo es que mire la guía. <risa> Ahora me le echas un Hay No, cambiar a físico. Sí te, vale. Si tenéis sí, el, el cacharro para cambiar a físico, ponerlo. ¿a no, sí. Bueno, a mí ya me no lo de hecho. El Fortex Meliad, tío. Cambiado. Yo no tengo lo de ah, eh, cambiar. Estoy, estoy en ello. La perdura. lo tienes. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes? No sé qué te la canción. Esta canción no lo ves un poco de coño. ¿Por mí no me da los ataques? No, a mí tampoco es me ha pegado. ¿Y estará porque no nos cura? Vale. Este es agua, este es el vale. poquito Esa casa eh, si se se es se supone que es rayo, tío. que está utilizando agua. Siento Ahora, ¿no? Esa es mujer. Al revés. No, quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto ¿no? Cuando, cuando llega la... Cuando llega la, la, la de ¿sí? mi cola. Ay, no. Si alguien quiere arriesgar un poco de el hasta ¿sí? qué punto se puede hacer. Como... Sí, es como el eh... Rayo, esto es... Borde. Eh, bueno, Borde, Borde, lo que viene a hacer es Borde, o sea, pero además que te avisa como un medio de antelación, ¿no? No, porque te está enseñando la no O sea, Abazón te avisa con menos antelación. Ahora, ahora después la vamos a combinar todas. Oh, vale. <mario. risa> Eh, vale, ¡Ah! Poneros en un lado, no os queda, ahí en, Nos queda ahí en un borde. O sea, en un extremo del, del, de las cosas. Y siempre uno es el que. Es el. Es el que. Es el viene Es el que. la el ¿no? no moverte dentro, eh, no. oh eh, Es Siempre van en orden, o sea, nunca Ojalá, van a... Ojalá, ya sabes lo que no lo frente te pide, tío. ¿Qué? está todo esto? juego, o sea... Fuera... Fuera y quieto, No, no, pero, eso, eso, pero eso no pero primero esto. empuja, siempre primero empuja. Así que a no, veces sí, un poco para dentro. Bueno, a no ser que seas muy tringado no, no. Creo que mueves por el A ver, vale, empuja y quieto. nos va a ir, eh. No, el otro siete un flore ya el taza todo tema no se va pues no vamos a ver te vamos a ver en un de de ha mirado vale por obra no, sí, ¿sí? es que la, la gente se muerto ah. hay que matarlo ¿tú como... no? sí. sí, sí. Caen, caen así, pero ah, hay que matarlo ya había en rage, tío. Sí, la verdad que yo creo que va a por por ¡Oh! Pa que ¡Oh! ¡Tía! ¿Sí? aquí tiene los los Todos Todos los cojo. 3, 4, 5, 6. Claro, es que hay que abrirlos prisionero. todos. Es para darle a todos a la vez. Por los prisioneros? A, a, la, a la X, eh. Pero vamos, X en el chat, gente. Huecos de inventario a ver qué tal. Sí, Yo voy muy justo, tengo... eh. Uf, me me me Yo voy muy, muy justo, tío. Manojo de monedas. ¿Y mía, mierda ¿no? en ¿no? el ¿no? inventario. Rip F en el chat. Ah, voy ya en coin. ¿Eso, ¿eso es lo que necesita un montón para la armadura? Sí, sí, solo mil... Sí. Joder, está esto guapo que lo hago. No, pero también... A ver, que aquí también caen las piezas de, por ejemplo... Sí. De que lo o sea, que ahí puede caer directamente la pieza. No, o sea, el rey el león. La, el creación, la mejora. ¿Qué es lo que más vale? Esa mejora... No, no, pero por ejemplo, la armadura vale en 20, 30, 50. Sí. Más. Eso ¿Por vale en 50. Vale este, es este bicho, mierda... El último boss en lugar de Adramlet. Sí. Después, ¿no? Porque este no es el último móvil. Sí, sí, sí claro. Sí. que lo es, la última. Bueno, no, hay, hay dos zonas. Bueno, pero supongo que nos moverá. Porque están muy cerca la una de la otra y están las dos rodeadas. Yo creo, yo creo que la de atrás será para la t la recoger la recompensa y eso. Ah, un modo Narnia. Eh... Y este físico mágico, da igual. Da igual, tiene físico. Eh, ¿el De hecho, me, he quitado el death, me voy a quitar el death a con el pixel. Van a bulear porque... en el cuarto Aquí mu muerte varía para los aquí también. No, no, espera, espera que no, he he 100, 100, 100, 100. Joder. ¿No? 39 40. como oh, no, no sé. ¿Cómo que es la plataforma. Eh, sí, de hecho estaría bastante bien saber quién por no, porque si pregunta a quién va. Eh, vale, Acércate, área, no, las plumas, no. sí, de alejados de las laranzas, acercado a las... Tenemos otra de ¿me la... Scratch. Scratch. Scratcha. Mira cómo está pillando, ¿no? tendrá alguna fase loja así si no tenga para algo el rey no se ha pirado no vendrá no vendrá a darle un suplemento de no sabía! si algo me ha enseñado el día o veis de acuerdo vale Tenéis que ir a esto que están y el, el número de barrita es el orden. El orden. Bueno, si quedaron aquí, hay que saltean al otro. Bueno, directamente iba a otro pero es que hay que ir a la Cruz ¿No? de Fuego, que no sé qué hora. ¡Ah! Tío, pero esto se avisa. <risa> no se dice ir en orden y ahora va a hacer un grupo cuando ya no, lo está viendo dicho ir los ¿Sí? ¿El orden? ¿El, el orden? ¿Qué tal? muy mal este café. Me parece que no a meterle la 90 dirección este aquí no van a disparar todo. Ah, vale. A ver, tenéis que mirar un blanco y sí. poneros Ah, sí, sí, sí, Esta vale. es una mecánica de hieldo. Ah, eh, te ah, ¡Oh! que no, empuja, o empuja ¿Eh? Ya he empujado empujado un revivo. Arigato. Anaban. Yo da no, no. le mato. Se va a acabar. Yo creo que ya lo he dejado. Nosotros no lo matamos tanto. Oye, cuando quieres pensar... A Ya va a matar. Sí, vale. Pero hay gente muy activa a ella. No, que ¿Cómo se nota la, la peña que se sabe? Ah, el... que van a por el... A volver el león. Ah, eh, sí. Vale, ahora es fastidio ¿Y eso que tienen que hacerlo? ¿Unos elegidos? Eh, sí ¿sabes? Alguien tiene que hacerlo y eso ¿no? <risa> <risa> Ay, Es que no es ¿No? Espérate, aquí vamos a ser ahora Quizás a Quizá, ah, como mirar Ojos, le tiro muerte, mira, Manticora, muerte <risa> Bueno, a ver Pues pero... ¿No está eh. muerto De hecho sí hay gente matando pues el pueblo lo que Mil, ¿Eh? Hecho, sí, sí. Están, están, están, están matando. Pues bien, no, no sirve, no, ¿no sirve. Ya. Yeah. <risa> no, no, Esa cosa roja que ha pasado por ahí ha sido. Sí. Eh, eh, no, eh. De La barra de arte. Ay, es una de las mismas cosas que en el duelo. Ah, claro. Le mismo... De las mismas técnicas. Ay, no tengo muerte, tío. Sí, yo lo tomo todo. Por uh, unas linkeadas un... y... y dejamos con muerte la sí, yeah, naranjita por el suelo, ¿eh? Tengo sí. una realización por matar el grito antes de que el otro muera, porque estamos Deschiles. Ah, pero que no pasa hasta que otra parte se acarga no! eso no! De hecho, hay un enraiz arriba. Cuando lo maten, muere. ¿Sí? Bueno, pero esto... Eh, tengo, tengo muerte. Eh, vale, voy a por la que quiera. Joder, he hecho mil. Me... Pues si muere, pues rápido la manticora, tío. Vale, ya he terminado. Bien, bien, bien, bien. Ah, qué bueno soy. ¿sí? De cartón. Oh, bueno. pues no es difícil, ¿no? No, no. no, es que eso no está sí, hecho. Sí, sí. Si, si es un... historia, tú piensas que es historia y que hay que hacerlo a posta para seguir, no puede ser difícil. Pero pues ayer hicimos la, la mierda, mierda 50, eh. 50, 50, 50, 50. Sí, pero es que ayer éramos nosotros y otra medio party. <risa> Último cofre. Y ahora unos 15 minutos de QTCN. Pero que hay pero un mes de, de time y te acaban de pegar una paliza. Que no se le ve muy preocupado, vale. ¿no? Esto y luego lo otro. Mira, los tipos solo lo hemos nosotros ocho. Nos hemos tirado el equipo a la espalda. mal porque no, está ahí todo el mundo. Ah, sí, pero el enfoque primero no. Ah, porque enfoca nuestra no parte y las otras están enfocándose cada una a lo suyo. Ah, ¿Dónde están los cofres? Sí, sí. Solo hay uno al fondo. Ahí está. Juguete. Y además es personal, cada uno es suyo. Ah, la 10, No ¿Nada más. iPhone No, vale. A ver, van a hacer fotos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, vestido. Se me ha ido. A ver, la última cosa. Dale atrás, puta. Estoy atrás. Yo siempre lo digo, por atrás no la más. Mira, el MA que venía solo se queda con nosotros.